Paraguay decide 2018 elecciones generales. Cobertura exclusiva de Noticias Río de Uno, Muy buenos días. Estamos acá desde el local correspondiente al Colegio Nacional de Enseñanza Mediodifícada, doctor Eduardo Romero, donde se constata, se constata una participación tranquila de diferentes mesas en este momento donde hay una gran situación, queda sin ningún tipo de incidentes, en ningún tipo de mesas. Todas se han constituido con total normalidad. Uno de los 1.099 locales, según entendemos, de justicia electoral, eh, fueron dictados por justicia electoral sean sede de esta magna fiesta cívica del 22 de abril cuyo veredicto final lo conoceremos bien pasada la noche Noticias Video 1 en las elecciones generales de Paraguay 2018.